El mundo Pokémon crece constantemente. Ahora mismo hay 898 criaturas diferentes, cada una con diferentes inspiraciones y orígenes. Aunque algunos son más complejos que otros. Hoy voy a hablar sobre algunos de estos orígenes. Muy buenas, soy Delta Deltaray y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pokémon es una de las franquicias de mayor éxito de Nintendo y desde el primer juego, allá por 1996, ha seguido expandiéndose más y más. En los primeros juegos Pokémon solo había 151 Pokémon, pero ahora hay casi 1000 de ellos. Incluso si no lo parece, todos y cada uno de ellos está basado en algo, todos tienen un significado en su nombre y de una forma u otra hay una razón para sus tipos. Y básicamente de eso va esta sección. En Deltadex, gran nombre, ¿eh? hablaré de 10 diferentes líneas evolutivas y explicaré las razones de sus nombres en inglés y japonés y, quizás, en otros idiomas en que se basan. Y si la razón de su tipo es algo más que un simple dispara fuego, así que es tipo fuego, explicaré sus tipos también. Y es importante tener en cuenta que voy a hablar de líneas evolutivas. Si una línea evolutiva tiene más de 3 Pokémon, Hablaré de todos ellos y contarán como uno, al igual que un Pokémon que no puede evolucionar ni es una forma evolucionada, contará como uno también. Los legendarios y Pokémon que normalmente son emparejados juntos serán agrupados en el mismo vídeo, pero cada uno contará como una línea diferente. Y ya está. Si eres el tipo de persona que disfruta descubriendo los secretos detrás de todo, como yo, y te gusta Pokémon, te encantará esta sección. Pero, ¿cómo podría empezar el vídeo sin pronunciarme un poco? Si aún no estás suscrito, agradecería mucho que te suscribieras. Especialmente si te gusta este vídeo, no tienes nada que perder. Y no olvides seguirme en Twitter. Y si puedes apoyarme incluso más de algún modo, eso sería genial, gracias. Dicho esto, podemos ir a por el primer Pokémon. Y qué mejor forma de empezar si no es con el primer Pokémon de todos, Bulbasaur. Este pequeño amigo es un tipo de anfibio con un gran bulbo en su espalda, lo que lo hace tipo planta. Y puede que sea tipo veneno, porque el bulbo es venenoso quizá, no sé. Bulbasaur se basa de hecho en una rana, en un bilcebufo, para ser más exactos. Una rana prehistórica. No solo eso, sino que Bulbasaur se basa tanto en Ivysaur como en Vinosaur también, sus evoluciones, ya que Bulbasaur fue el último en ser diseñado. El bulbo de su espalda se asemeja a una cebolla. Pasando ahora al nombre, el inglés puede ser algo obvio. Bulbasaur viene de las palabras inglesas. Bulb, bulbo y sor, que significa lagarto en griego antiguo y se usa habitualmente en los nombres de distintos lagartos y dinosaurios. Pero el nombre japonés es muy interesante. El nombre japonés de Bulbasaur es Fushigidane, que viene de las palabras Fushigi, extraño, y Tane, semilla, lo que vendría a significar, pues, semilla extraña. Pero Fushigi Dane puede ser traducido literalmente como, es extraño, ¿no? Siendo el primer Pokémon del la Pokedex y sirviendo como ejemplo de qué podemos esperar de la saga. En el nivel 16, Bulbasaur evoluciona a Ivysaur. Ivysaur mantiene sus tipos, su bulbo se abre para revelar una flor que no ha terminado de florecer aún. En general, Ivysaur es bastante parecido a Bulbasaur, en cuanto a orígenes se refiere. También se basa en el Bilcebufo, pero esta vez, ya que fue el primero de los tres en ser diseñado, Ivysaur no se basa en Vinosaur. En cuanto a la flor, según la wiki inglesa, se basa en la Raflesia, y yo personalmente no lo veo, así que digamos que es un capullo aleatorio, mientras que las hojas se asemejan a las de las palmeras. El nombre ivisor es una mezcla de, una vez más, shor y ivy, hiedra en inglés, una planta que trepa por paredes y árboles. El nombre japonés es fushigi so que es una mezcla de, otra vez, fushigi y so, que significa césped, por lo que se traduciría como césped extraño, pero puede ser traducido literalmente como parece extraño. Cuando ivisor alcanza el nivel 32, evoluciona en vinosor, Comparado con Ibisor, Vinosaur es bastante más corpulento y, bueno, grande. Su flor ya ha florecido completamente y también es bastante grande. Siendo en esencia un polvasor más grande, comparte los mismos orígenes que sus predecesores. Se basa en ranas, especialmente el vicebufo, pero también en el sapo común o en el sapo del río colorado, los cuales son venenosos, posiblemente justificando el tipo veneno de Vinosaur y también se inspira en Ivysaur, que fue diseñado antes que Vinosaur. La flor se asemeja a la Raflesia Arnoldi, pero también se parece un poco a una palmera, ¿verdad? El nombre Vinosaur es una combinación de las palabras Sor, al igual que en sus prevoluciones, y o bien Venom, veneno en inglés, o más posiblemente Vinos, refiriéndose a la Venus atrapamoscas, una planta conocida por comer bichos y arañas. El nombre japonés Fushigibana viene de las palabras Fushigi, de la que ya he hablado, y Hana, que significa flor, por lo que el nombre vendría a ser flor extraña. Vinosaur tiene también dos formas diferentes. La primera es Mega a la que tiene acceso con la Vinosaurita. El principal cambio en esta forma es la planta de su espalda, que es más grande y con más plantas diferentes, causando que las piernas de Vinosaur se vuelvan más robustas. Esto significa que el peso de Vinosaur aumenta considerablemente así como su altura. La segunda forma que tiene es Vinosaur Gigamax. En esta forma y como todos los Pokémon Dynamax y Gigamax, Vinosaur se vuelve colosal y gana muchísimo poder. En esta forma Vinosaur se asemeja a un tanque o algo así. Juraría que he visto tanques que tienen este aspecto. Siguiendo adelante, vamos a uno más corto. Pachirisu es una pequeña ardilla tipo eléctrico, diseñado para ser el Pikachu de la región de Sino, Lo que causa no solo el tipo eléctrico, sino también que sus mejillas sean así. No hay mucho que analizar aquí. Como ya he dicho, Pachirisu es una ardilla. Y... ya está. Su cola tiene algunas puntas, lo que puede ser una referencia a la electricidad estática, lo que provoca que el pelo se vuelva puntiagudo. En cuanto al nombre, es uno global. Pachirisu es una combinación de la onomatopeya japonesa Pachi Pachi, usado para las chispas eléctricas, y Risu, la palabra japonesa para ardilla. Ahora voy a hablar de un Pokémon del que personalmente quería hablar. Snom. Snom es un Pokémon de tipo hielo bicho, introducido en la octava generación. Snom parece tomar inspiración de las queridas que al igual que Snom, tiene una masa gelatinosa, a veces transparente, cubriendo su exoesqueleto, así como de la larva de la guináifora groenlandica, una especie de polilla que puede soportar temperaturas extremadamente bajas. En lo que al nombre se refiere, el inglés viene de las palabras snow, nieve, worm, gusano, y considerando su gran apetito, puede que también de nom, que se usa en inglés como onomatopeya al comer. El nombre japonés es muy similar, Snom es conocido como Yuki Hami en Japón, el cual proviene de Yuki, la palabra japonesa para nieve, y Hami, que significa comer, por lo que se traduciría como comer nieve o algo así. Puntos bonus al nombre alemán, que es igual al inglés pero añade otro Snom al final, y creo que suena más adorable así. Snom evoluciona en Frostmoth al subir de nivel con una felicidad alta siendo de noche. Frostmoth tiene los mismos tipos que Snom, a pesar de ser un bicho volador. Para ser más precisos, se basa en el anteriormente mencionado Gnaifora Groenlandica, así como en las polillas de gen Actias. Sus alas pueden tomar inspiración de la mariposa de cristal. El nombre Frostmoth es una mezcla de Frost, escarcha, y Moth, polilla. Mientras que el nombre japonés, Mosno, Viene de las palabras inglesas Moth y Snow, ambas ya mencionadas anteriormente. Pasando ahora a la quinta generación, voy a hablar del Pokémon tipo psíquico Muna. Muna tiene un concepto muy detallado, ya que toma inspiración de dos cosas muy diferentes. Por un lado tenemos los coros, quemadores de incienso tradicionales japoneses usados en ceremonias del té, que suelen tener forma de cerdo y algunas veces tienen algún patrón no como el que estoy usando como ejemplo, pero cogéis la idea. Por otro lado se basa en el Baku, una criatura de las mitologías china y japonesa que se asemeja a un tapir que come los sueños de la gente al igual que Muna. El nombre es generalmente globalizado, excepto en alemán. Muna puede ser una mezcla de la palabra japonesa para sueño, mu, y luna, que además de ser una palabra española, también es una palabra latina que significa lo mismo. O quizá viene de Hana, que como ya dije al hablar de Vinosaur, significa flor por su estampado floral. En alemán, Muna se llama Somnium, que es una combinación de la palabra latina Somnium, Sueño y Ñam, palabra alemana para decir que algo estático. Cuando Muna es expuesto a una piedra lunar, evoluciona en Muncharna. Al igual que Muna, Muncharna es un Pokémon tipo psíquico basado en los Coros y en los Bakus, con Musharna, la influencia de los coros es más evidente, ya que siempre emana una especie de niebla o humo o algo así de su cuerpo. Musharna también es un nombre global excepto en Alemania. Este viene de Musha Musha, la onomatopeya japonesa para comer, y al igual que Muna, de la palabra japonesa para sueño y luna. Su nombre alemán, Somnívora, es una mezcla de las palabras latinas Somnium, Sueño y Vorare, que significa devorar. Ahora voy a hablar de Salandit, un Pokémon tipo veneno fuego. Salandit puede tomar inspiración del tritón de vientre de fuego japonés, una especie de tritón endémico de Japón. Esta especie es extremadamente tóxica, llegando a ser letal para los humanos en un corto periodo de tiempo, justificando el tipo veneno de Salandit. Además, esta especie suele tener motas rojas y otras marcas al igual que Salandit. En las leyendas, las salamandras son usualmente relacionadas con el fuego y por eso Salandit también es tipo fuego. Para poner la guinda, Salandit también se inspira en bandidos y ladrones, inspiración especialmente obvia en su cabeza que se parece a un pasamontañas. El nombre Salandit, llegados a este punto puede que tenga un origen evidente. Salandit es una mezcla de salamander, salamandra y bandit, bandido. En cuanto al nombre japonés, Yatomori, es una mezcla de las palabras japonesas Yatogo, que significa ladrón, e Imori, que significa salamandra, por lo que Yatomori vendría a significar salamandra ladrona. Cuando Salandit alcanza el nivel 33 y solo si hembra evolucionará en Salasel. El hecho de que solo Salandit Sembra evolucionen puede ser debido a que Salasel podría estar inspirada por los mohos, Lagartos similares a los dragones de la mitología hawaiana que se decían eran hembras y se transformaban en mujeres para engañar a los hombres y devorarlos. También se decía que aparecían cerca del fuego, lo que coincide con el tipo fuego dado por la influencia aún presente del tritón de vientre de fuego japonés. También puede inspirarse en el Aspidoskelis neomexicanus, una especie de lagartos de solo hembras. El nombre salasel es una combinación de salamander, salamandra y sisel, asarse en sentido figurado. Mientras que el nombre japonés, el cual es en nyuto, podría ser una mezcla de en, llama o en, cautivador, y la palabra inglesa nude, tritón. Vamos a uno divertido porque, ¿por qué no? Klefki es un Pokémon tipo acero hada similar a una llave, y puede que no lo parezca, pero sus tipos pueden estar justificados por su inspiración. Bueno, las llaves suelen estar hechas de metal, por lo que eso tiene sentido. Las llaves y otros objetos pequeños suelen perderse. Algunas culturas, como los paganos, culpaban a las hadas por estas pérdidas. El propio Klefki tiene una fijación en robar llaves, por lo que eso explica el tipo hada. El nombre puede ser una mezcla de las palabras clef, llave en francés, recordemos que la generación de clefki se basa en Francia, y o bien ki, llave en inglés, o kleptomaniac cleptómano en inglés, ya que a clefki le gustan las llaves. El nombre japonés, Cleffi, viene directamente de la ya mencionada palabra francesa clef, pero, irónicamente, su nombre francés no viene de esta palabra. El nombre francés es togoselan, una combinación de las palabras togoso que significa llavero, y gobelán, goblin. Pasando a la tercera generación, vamos con Barboch. Barboch es un pez largo y delgado, y el hecho de que se base en un dojo, que comparte algunos rasgos con Barboch, más allá de su aspecto, como usar sus bigotes para orientarse, o enterrarse para esconderse, puede ser lo que le dé el tipo tierra. El nombre Barboch viene de las palabras barb, pua en inglés, por las que Barbouch tiene alrededor de su boca y Loach, locha, que es lo que Barbouch es pero el nombre japonés es mucho mejor doyochi es una mezcla de la palabra japonesa para locha dojo y... bueno, la palabra inglesa para locha alcanzando el nivel 30, Barbouch se convierte en whiskas que mantiene sus tipos aunque esta vez puede ser por otra razón esta vez Whiskash parece basarse en el Namazu, algunas veces llamado Onamazu, un siluro que, de acuerdo a la mitología japonesa, puede provocar terremotos, algo que Whiskash puede hacer también. Su nombre viene de whisker, la palabra para el bigote de algunos animales, y mustache, también bigote, pero cash puede venir de catfish, la palabra inglesa para siluro, la especie de pez a la que Whiskash pertenece. El nombre japonés, Namazun, viene del ya mencionado siluro de la mitología japonesa, pero también puede significar siluro en japonés. Y ahora, a por los grandes, los legendarios. Hoy quería hablar de los perros legendarios, Raiku, Entei y Suikun. Como todos los grupos de legendarios, los perros comparten algunos puntos en común en su origen. En esta ocasión, dentro del universo del juego. Los tres perros estaban dentro de la Torre de Otón cuando se incendió. Ho-Oh los reencarnó, convirtiéndolos en los que hoy conocemos. Lo que eran originalmente es desconocido, pero a menudo se piensa que originalmente fueron un Jolteon, un Flareon y un Vaporeon, respectivamente, ya que biológicamente son Pokémon similares con el mismo tipo, por lo que podrían estar inspirados en las tres evoluciones de Eevee. Pero esos son solo puntos en común, cada perro es único en muchos aspectos. El primero es Raiku, el de tipo eléctrico. Raiku está claramente inspirado en un tigre, siendo más específicos en el tigre dientes de sable, aunque esta realmente no es una especie de tigre. También puede estar inspirado en Raiju, la bestia relámpago, el compañero de Raijin, el dios del trueno de la mitología japonesa. Además, la nube en su espalda se asemeja a una nube kumulonimbo, una especie de nube que comúnmente ocasiona tormentas eléctricas. El tipo eléctrico representa el trueno que impactó en la torre de atón. El nombre de Raikou es global, al igual que el del resto de perros. Raikou puede significar relámpago o algo así como señor del trueno en japonés, dependiendo del kanji. El segundo es uno de los nombres dados a Raijin, así como la traducción literal de Leigong, el dios del trueno de la mitología china. Ahora viene Entei, el perro de tipo fuego. El concepto original para Entei era el de un león, y aunque aún hay algunos rasgos que hace que se parezca a un león, al final se hizo más ambiguo para que no se pareciera a un animal específico, por lo que también puede parecerse a un gato o a un perro. Al final, y si buscamos orígenes más especiales para un legendario, Entei se parece a Varón, una criatura de la mitología balinesa normalmente retratado como un león con la cara roja y mucho pelo. La nube similar a humo de su espalda se asemeja al humo que sale de los volcanes. El tipo fuego de Entei parece representar las llamas que quemaron la torre de la torre. El nombre de Entei viene de la palabra japonesa Entei, que significa literalmente emperador de las llamas. Finalmente es el turno de Suikun, el tipo agua de las tres bestias. A pesar de ser tipo agua, Suikun es comúnmente conectado con el viento, especialmente los vientos del norte. El tipo de agua representa la lluvia que extinguió el fuego de la torre del atón. Muneo Saito, el diseñador de los perros legendarios, dijo que quería que Suikun se asemejara a un leopardo, por lo que Suikun podría ser una referencia a Fujin, el dios del viento japonés que vestía piel de leopardo. La... Cosa similar a pelo de su espalda es reminiscente de la aurora boreal. El nombre de Suikun significa literalmente monarca del agua, pero también puede venir de la palabra japonesa Suisho, que significa cristal. Referencia a la forma similar a la de un cristal en su cabeza, que más tarde nombraría el juego del que Suikun es imagen. Y con esto hemos terminado. Como habéis podido ver, todo tiene una explicación hay más cosas pensadas de lo que parece a primera vista. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas sobre los Pokémon de los que he hablado hoy y que los veáis de una forma distinta, porque yo sí. Aseguraos de sugerir más Pokémon de los que os gustaría saber más y si no he hablado de ellos aún, los tendré en cuenta. Antes de acabar el vídeo, recordad que podéis suscribiros si aún no lo estáis y dadle me gusta al vídeo si lo habéis disfrutado. Compartidlo con vuestros amigos y seguidme en Twitter, Ayudaréis muchísimo. Muchas gracias. Y ahora no tengo nada más que decir así que aquí lo dejo. Muchas gracias una vez más y nos vemos pronto.